Hola, muy buenas a todos. Soy Héctor y hoy os voy a enseñar cómo tomar el transporte público aquí, en la bonita Viena. Hoy estamos en Karlsplatz y os voy a enseñar los diferentes modos de transporte que podéis tomar en la ciudad para que cuando vengáis lo sepáis todo muy bien. Así que venid conmigo y vamos a disfrutar. El primer modo de transporte que veremos es el metro, que en alemán se llama U-Bahn. Aquí podemos ver la entrada a la estación de Karlsplatz. Y si os fijáis arriba a la derecha, veréis el logo de la U, que identifica todas las estaciones. Aquí en la entrada veréis las líneas que paran aquí. Estas son la U1, la U2 y la U4. Si seguimos, podremos ver las señales hacia las diferentes líneas. También veréis que hay ascensores y escaleras para acceder a las diferentes líneas, ya que todas las líneas eh, son accesibles. Antes de montar al metro, eso sí, habrá que comprar los billetes. En todas las estaciones del metro de Viena tenéis una máquina. Es muy fácil. Podéis darle a cambiar idioma y ponerlas en español. Para la zona centro de Viena, eh, que es el término municipal, hay que seleccionar aquí. Podéis comprar billete sencillo, como estoy seleccionando yo ahora mismo, y que cuesta 2,40 euros. Podéis pagar con tarjeta con monedas. También podéis comprar otros billetes, como eh, billetes semanales o diarios, dependiendo del tiempo que estéis en la ciudad. Como veis ahora mismo, también se pueden comprar los billetes online con la aplicación BinMobile. Si habéis comprado el billete en la máquina, tendréis que validarlo en una de estas máquinas. Los billetes sirven para cualquier modo de transporte, por lo que si lo compráis en una máquina de metro, lo podéis usar también para el tranvía, para el bus y para los trenes. Eso sí, solo tenéis que validar una vez, la primera vez que lo uséis. También podéis cambiar de transporte todas las veces que sea necesario hasta que lleguéis a vuestro destino. Una vez que llegamos al andén, tendremos que pillar el tren en la dirección hacia la que está la estación que queremos ir. En este caso vamos en dirección Heiligenstadt porque queremos llegar hasta Landstrasse. Las pantallas del andén te dirán la dirección del tren y los minutos que faltan para que llegue. Y cuando el tren llega, también te pondrá en el frontal la dirección a la que va y su línea. Es importante que siempre dejes salir antes de entrar. Dentro del metro verás la próxima parada y la dirección hacia la que se abren las puertas. Si presionamos el botón de las puertas, estas se abrirán automáticamente en la siguiente parada. Una vez hayamos llegado a nuestra parada, podremos ver las direcciones hacia la salida y hacia las diferentes conexiones. Saldremos por la salida que más nos convenga dependiendo de hacia dónde queramos ir. También tendréis un mapa, un mapa de la zona donde os indica la posición de cada una de las salidas y la distancia andando. Ahora que estamos en Binmite vamos a tomar el tren de cercanías o tren suburbano, que en alemán se llama S-Bahn y tiene ese logo azul con una S. Todas las estaciones tienen pantallas que indican los siguientes trenes y los destinos. Aquí os indicará la última parada del tren y el andén en el que para. Debido a que nosotros no queremos ir tan lejos, simplemente iremos a los andenes 3 o 4 que van hacia el norte y pillaremos cualquier tren, ya que solo queremos ir una parada. Dentro de la ciudad existe una especie de línea rosa, que veréis en las señales. Esta línea en verdad no existe, es simplemente que la mayoría de trenes de cercanías y algunos regionales pasan todos por esta línea rosa, entonces en las señales simplemente os pone la última parada de la línea rosa, que es el tronco común. Como veis aquí, esta es la línea rosa hacia Floridsdorf, pero los trenes después de Floridsdorf continúan hacia diferentes destinos. Aquí podéis ver un diagrama de dicha línea rosa que tomaremos una parada hasta Praterstern. El destino final del tren, más allá del final de la línea rosa, tiene en el frontal del tren y en los laterales como podéis ver en este tren que está llegando ahora mismo Como podéis comprobar en esta foto en las pantallas del andén solo te indican la última parada de la línea rosa y después abajo en texto pequeñito te pone weiter nach que significa y después hacia y ahí sí que te indica el destino final del tren Dentro del tren hay también pantallas que os indican las siguientes paradas, o en este caso simplemente la siguiente. Lo bueno de los trenes cercanías es que los trenes modernos tienen baños, también adaptados para gente con movilidad reducida, por lo que si te entra el apretón en ese momento, te pueden ayudar y mucho. Pero ojo, no te pases la parada por estar en el baño. Como en el metro, podemos solicitar la parada y que se abran automáticamente las puertas dándole al botón. Hemos llegado a Praterstern. Igual que en el metro, las señales os indican la dirección hacia las salidas y también las diferentes conexiones con otras líneas de transporte público. Por esta salida puedes ir a Praterstern, tomar las líneas 1 y 2 de metro, el tranvía y el bus. Y eso nos lleva a nuestro siguiente modo de transporte, el tranvía, o en alemán, Strassenbahn. Mira, qué suerte, justo está el de la línea 5 que queremos tomar, así que vamos a ir directos a por él. En tranvías y buses, la máquina para validar billetes estará dentro del vehículo. En las paradas hay normalmente una pantalla que te indica la dirección del tranvía, la línea y los minutos que quedan. También te pone un símbolo de una silla de ruedas si es accesible y por lo tanto si es uno de los modelos modernos. Así que vámonos a toda velocidad a disfrutar de la ciudad. Y en tranvía es una de las maneras en la que la puedes disfrutar más, ya que es cómodo y por las ventanas puedes ver cómo la ciudad va cambiando. Al igual que en los otros modos de transporte, solicitaremos la parada presionando el botón y las puertas se abrirán automáticamente. Esta es una parada en la que hay tranvía y bus. Eso lo podéis saber viendo el poste. El poste de los tranvías es rojo y el de los buses azul. En este caso tiene los dos. También podéis ver las líneas, que es la 5 y la 5A. Las líneas de tranvía solo tienen un número, mientras que las de bus es un número seguido de una letra. Normalmente la A, pero a veces la B o la C. Las paradas también tienen un mapa de la zona y los horarios de las diferentes líneas, por si no tienes ninguna aplicación que te lo diga. Y bueno, vamos a avanzar un poquito el tiempo para que llegue ya nuestro bus. No es tan cómodo como un tren o un tranvía, pero te lleva a los sitios. Para solicitar la parada, en este caso los buses tienen pulsadores en los asideros. Y ya hemos llegado aquí, a nuestro destino. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo si conoces a alguien que va a visitar la ciudad dentro de poco. Y si me he dejado algo, que seguro que algo me he dejado, déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. Así que, nada, espero que te lo pases muy bien por Viena y disfruta de la ciudad.